Con la báscula integrada puedes pesar con precisión directamente en el vaso mientras cocinas, cueces o mezclas a velocidades inferiores a 4. Solo has de poner la báscula a cero con el botón de tara para pesar todos tus ingredientes asegurando siempre resultados perfectos. PESAR